Así lo afirmó el director de Poli San Francisco o Policía Municipal Alberto Durán al ser cuestionado sobre el por qué Benito Pérez Díaz, miembro de la entidad quien fue procesado a principios del mes pasado, acusado de junto a otros pertenecer a una asociación de malhechores tras ocupársele una arma de fuego ilegal continúa en las filas de la entidad. Bien, el agente del que usted me comenta, sí, ciertamente...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 Hasta este martes, Pérez Díaz, quien se desempeña como supervisor de Policía Municipal, continúa laborando a pesar de no tener un historial criminal limpio. Uno de los principales requisitos para pertenecer a la entidad, cuestionamos a Durán al respecto. Hasta que se aclare ciertamente todo lo que tiene que ver con los actos que riñen contra la ley. Nosotros como alcaldía estamos comprometidos y como departamento de la Policía Municipal